Entonces vamos a eh, primero hacer un ejercicio de relajación física, podemos dejar nuestros ojos entreabiertos focalizar nuestra mirada en un punto y poco a poco voy a soltar las tensiones de la cabeza y del rostro envolver en energía de paz la cabeza continuando por el cuello los hombros visualizando que fluye la energía de paz hacia los brazos relajo totalmente la espalda inhalando profundo visualizo que entra energía de paz al pecho y a todos los órganos internos voy relajando poco a poco suave y sin presión relajo las piernas los pies Si hay alguna parte del cuerpo que siento tensa o tal vez hay dolor voy a visualizar que la energía de paz disuelve el malestar en esa parte Suelve toda la tensión y relajo y visualizo ahora. los sonidos, los colores? ¿Quién, ¿Quién percibe? El cuerpo a través de sus sentidos me da información, pero ¿quién procesa la información? Soy yo conciencia el alma reconecto con eso que soy con mi interior con aquel ser que siente percibe decide procesa Eso hizo que yo, la conciencia, el alma, puedo viajar más allá de la gravedad y de los sonidos de esta tierra, como si pudiera elevarme tan alto. si flotara sin peso muy liviana muy liviana arriba de la nube aún más alto a un espacio donde ya no hay sonido donde estoy más allá de la influencia, de las opiniones, es un espacio Allí, dejo ir. Suelto. Todo lo que pesa al interior. Dejo ir. isso Y en este espacio puedo bajar todas las actitudes defensivas y simplemente ser lo que soy. No necesito sutil un ave que vuela muy alto, tan libre. Pero yo Este estado vuelvo a sentir cuál es mi esencia, mi verdad, esa parte de mí cuando no había aprendido el miedo. Volver a sentir quién soy, esa parte del alma. Guarda un recuerdo de la pureza cuando amaba sin miedo, cuando el amor es un estado puro, natural, constante. Regreso a ese estado donde la felicidad, la alegría, el contentamiento fluye naturalmente como la inocencia de un bebé. Regresa a ese estado de esencia del alma. Cuando el hecho de vivir, es un gozo, estar vivo, es un regalo, ese estado del alma, Toda la negatividad lo puedo sintonizar cuando primero hay paz. Y después de la paz abro esa experiencia pura, limpia, de amor, dicha. De Alegría sin presionarme, me dejo, pero es permiso de sentir. A mi voy profundizando en mi ser original, esencial y puro. Y si viene alguna distracción a mi mente, la dejo entrar, pero no le doy permiso de irse. que todo el día pienso en otros y mi mente está tan ruidosa y ahora es el momento para limpiar toda la influencia y disfrutar de estar con este ser que soy yo. Realmente sentir este ser con el que vivo 24 horas al día, que soy yo. Sentir lo que soy. En esencia, sentir verdad. este estado profundo de bienestar puedo observar mi corazón más allá de juzgarme y culparme solo para entender que aquí lo que yo creo pienso siento a cada instante van forjando mi propia experiencia de vida en cada pensamiento a cada segundo Puedo observar lo que un único pensamiento de ira, malestar Puede ocasionar aquí dentro en mi corazón Tiñéndolo todo de una oscuridad incómoda pesada, No agradable En lo contrario el estado natural de mi ser esto que soy originalmente es ser amoroso, tranquilo, feliz por eso cuando no logro sentirlo en el corazón es como si mi energía vital se drenara y hubiera ruido entre lo que quiero y lo que vivo en este segundo puedo volver a escuchar mi corazón sentir desde lo profundo qué es lo que sostiene mi existencia como yo el alma consciente viva eterna soy quien creo mi propia realidad desde aquí dentro usando mi poder de decisión tomo esa dulce sensación que quiero crear aquí en mi espacio seguro ese hermoso sentimiento capaz de limpiar la huella del enojo, esa leve sintonía con un brillo especial que renueva, recarga y limpia desde adentro todas las sombras de la Capaz de adaptarse a lo que la vida me presenta. Capaz de ser tan grande donde todos tienen cabida. Sentir al igual que la fuente suprema de amor el alma suprema cuida aprecia y ama incondicionalmente a cada ser vivo y a todo como un enorme océano de amor con ese amor tan puro y fresco que le da fuerza al alma que despierta mi propio potencial un amor que no ata, un amor que perdona, el único capaz de darme la fuerza, el apoyo, el sustento para cambiar, que aquí dentro de mí ya no quiero volver a sentir el amor es la fuerza que transforma la oscuridad en luz que conforta el corazón y sana el sufrimiento me hace ponerle un punto final al pasado y realmente disfrutar de este segundo que se abre nuevo frente a mí Yo, el alma, soy un actor en este mundo, con distintos papeles y responsabilidades, que son solo un juego, porque en realidad lo que más importa es que yo, Disfrute mi propia existencia a cada instante. Que yo, el alma, despierte esa fuerza invisible en mí. Yo en realidad soy capaz superar lo que sea que venga en la vida y así me siento envuelto en ese amor estable fuerte capaz brillando en tranquilidad disfrutando de lo que soy en este instante visualizo el largo recorrido que yo he hecho por todos estos años interactuado con tantas personas distintas tantas diferentes formas de vivir y puedo entender desde el corazón cómo cada ser vivo en esta enorme humanidad cumple un rol específico y particular. Incluso yo mismo tengo un papel que solo yo puedo desempeñar. Puedo ver cómo todos y todo tenemos una conexión invisible de amor. Y cómo lo que yo hago Siento Pienso Y hablo No solo me impacta a mí Impacta a todo mi alrededor Y así yo mismo Tomando este amor tan puro Tan inclusivo tan amoldable flexible soy capaz de aceptar y reconocer que cada ser vivo tiene su razón de existir cada alma humana cumple su rol en este planeta y cuando yo logro vibrar en amor sanando el pasado disfrutando verdaderamente del presente puedo inspirar no solo un cambio para mí. Puedo traer luz en medio de la oscuridad a las almas cansadas, desesperadas. que sea el amor el que hable por mí y ir más allá de las diferencias empezar a sentir esa conexión eterna y entender que la confusión la ira, la violencia, no resuelve nada. Es cuando cada alma humana pueda volver a sentir desde su corazón su propio potencial de amor. donde logremos vivir cada uno en base a ese amor que la humanidad volverá a su estado original de armonía. Puedo sentir que ese cambio está muy pronto por venir. Que nunca se pone más oscuro que cuando está por amanecer. Así todo este instante para visualizar en mi corazón a los seres que yo sienta que tanto necesitan esa luz de esperanza compartir ese amor profundo este respeto y valor hacia cada rincón del planeta y no solo hacia las almas humanas. Sentir ese mismo amor y respeto hacia cada expresión de vida. Las plantas, los distintos animales, e incluso los elementos, el aire, el agua, la tierra, el fuego, el éter, a los que hemos llevado un desequilibrio por nuestras propias acciones en la vida. Ahora, en este instante, envío esas vibraciones frescas de amor. Cargar la atmósfera de la frescura, la flexibilidad, la luz. este amor tan puro y sentir como yo el alma me libero me vuelvo liviano y doy al mundo lo mejor de mí ayudar siempre como una pequeña llamita de esperanza que cuando haya suficientes corazones vibrando en ese amor, el cambio será posible. Doy al mundo ese brillo de esperanza que alcance los rincones más oscuros, los corazones que tanto lo necesitan. apreciando como el amor sana y recarga mi propio ser y como la atmósfera se ha cargado de ese túnel, ese amor que cada uno de nosotros contribuye del cuerpo relajado y tranquilo sentado en esta silla moviendo suavemente las manos y los pies abro los ojos y los tenía cerrados Un Ahí, a terminar cada Espacio de meditación que hacemos, leemos que siempre sale mágicamente lo que se acaba un poquito complementar la experiencia que hicimos. Estas son compilaciones de clases de nuestra directora a nivel mundial, que ella ya está en sus ciento, tiene 102 años y es una pequeñita hindú súper linda que tiene más de 80 años de meditar. Entonces, sus clases son muy profundas. Y salió Servicio Sutil, dice. Tus vibraciones puras constituyen una forma de servicio sutil. El amor, la paz, la alegría, la sabiduría son vibraciones puras. Si tus pensamientos y acciones están llenas de lo divino, las llevarán hacia el mundo. Así que haz puro cada momento. Comprende la diferencia entre lo corriente y lo divino, y pon solo lo divino en la práctica. Recuerda que eres amo tanto como de tu mente como de tu propio cuerpo. Por lo tanto, da instrucciones y mantén a ambos en orden. A medida que aprendas cómo decirle a tu mente lo que tiene que hacer, las viejas formas de pensar y hacer cambiarán, como amo de tu cuerpo y tu mente, verás las cosas no como lo que parecen, sino como lo que realmente son, y así reaccionarán menos y aprenderás a responder más, tu sola presencia se convierte en una invitación a la verdad, tus vibraciones llegan lejos y llevan consigo calma y paz. Las palabras no serían ni la mitad de eficaces. La ayuda se extiende gracias a tu propio estado mental. Y todos se benefician, no solo quienes están a tu alrededor, sino todos tus hermanos y hermanas en el mundo entero.